uno de los objetivos de la concejalía de recursos humanos a partir de hoy es poner en marcha lo antes posible la oferta pública de empleo. Es cierto que este ayuntamiento tiene que recuperar empleo neto, pero por encima de todo eso, por encima de todo eso está nuestro firme convencimiento de que tenemos, de que podemos mejorar los servicios públicos y por lo tanto la calidad de vida de las personas que viven en nuestra ciudad.